que vamos a recibir con un fuerte aplauso. Nos acompañan Gonzalo Sánchez, coordinador proyecto de en Inmeca, y Juan Chica, presidente de ADOM, que es la Asociación de Síndrome de Down aquí en Mendoza. Chicos, bienvenidos. Gracias ¿Cómo por están? venir. Un gusto gracias por la acá. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, estas dos fundaciones, asociaciones, eh, han logrado eh, compartir ¿no? un espacio. Eh, y tiene que ver con el deporte inclusivo. ¿Bien decimos? Bien, dicen. Somos uno. Uh -huh. Son uno. Es Adom y Adom trajo a Empate. Muy bien, bien. Es una franquicia social que viene ah. desde Córdoba. Ah, perfecto. Y bueno, vos te vas a hacer a cargo a, a nivel Yo provincial estoy a cargo de, de, exactamente. de todas las actividades. Yo soy el enlace entre Córdoba Muy y Mermos. Bueno, ¿nos quieren contar un poquito qué es lo que hace Empate? Bueno, Empate lo que va a hacer es tratar de generar uh -huh. espacios públicos, bien. espacios gratuitos para los chicos con síndrome de Down, en este caso en el para todo lo que es deportivo. Claro. Uh -huh. Empezamos con fútbol, ¿por qué? Porque UEFA... La fundación de la UEFA, de la Unión Europea de Fútbol. Eh, ¿Cómo se llama? La UEFA, la, UEFA la UEFA fue la que le dio a Empate Córdoba Eso, no el proyecto y se lo financia. ¿no? Ah, muy bien. Entonces, la verdad que es un proyecto muy, muy potente que, que dentro de, de, de una presentación que hizo la gente de Córdoba... En, habían 55 proyectos en, en Sudamérica, creo. A nivel mundial. A nivel, a nivel mundial. Ajá. UEFA Foundation for Kids. Sí. Nama, es, una, es una asociación sí. muy, muy, muy, muy grande. Y lo que hizo fue darle, digamos, esta, esta oportunidad a Empate Córdoba para el proyecto de fútbol eh, para chicos con síndrome de Down pudiera, pudiera ser llevado adelante. Espectacular. Eh, digamos, estamos muy, muy contentos y súper esperanzados porque... Como, como contaba el Gonza desde hace mucho, que nosotros como papás, Gonzalo tiene un hijo de 8 años uh -huh. y yo una nena de 11, uh -huh. y estábamos buscando digamos desde el deporte poder generar oportunidades de inclusión para que los chicos Creo se que sí. junten entre ellos también. no Porque Obvio. más allá de que eh, haya inclusión en la escuela uh -huh. y en la vida este, diaria, lo que es muy importante también es que se junten entre pares. Entonces, bueno, se dio esta oportunidad y ahora estamos, estamos copados con este proyecto que, que arranca el viernes que viene. Muy bien, están organizando este primer evento donde allí se van a juntar, se van a conocer los chicos, van a empezar a darle rosca no a, a, a toda exacto, esta movida fuerte. tan bonita. ¿Cómo se viene el viernes? ¿Qué es lo que están viernes, organizando? Eh, viernes 3 vienen todos los que son las autoridades, son la, los aliados estratégicos de la fundación, bien. que es el grupo Barbiera, eh, el gobierno de Mendoza. Uh -huh. Eh, Club de Cruz que nos va a ayudar todo lo que es la parte de la impulsión de la todo lo que es comunicación. Uh -huh. Vienen los voluntarios que parte importantísima del proyecto necesitamos voluntarios, todavía voluntarios ¿no? necesitamos voluntarios porque la idea el proyecto va a tener su, su mejor versión mientras mayor cantidad de voluntarios tengamos Por supuesto. chicos tenemos 40 así que estamos felices ah, Muy bien. los bien. que pues quieran inscribirse es obviamente es amplia la convocatoria está sí. bonita la convocatoria para tenemos. poder formar lindos equipos claro. Sí. <risa> claro, chicos y los voluntarios tienen que tener alguna característica puntual que sean docentes de algún tipo de deporte o puede ser cualquier tipo de personas que quiera uh -huh. sumarse lo que dijiste, cualquier cosa que, a, que cualquier persona que quiera sumarse, que tenga ganas de estar en el proyecto, bienvenido, sea porque las clases ya están armadas, cada clase ah, tiene su coordinador deportivo, bien. son todos profes de educación física, kinesiólogo, uh -huh. entonces ya está todo armado para que Perfecto. solamente vengan a sumar y a tratar de ayudarnos para que la clase se pueda dar lo mejor posible. De hecho, de hecho creemos que es, hasta te diré, lo más potente del proyecto, no porque nuestros hijos de alguna manera están súper... Este, estimulados claro. y con muchas te, eh, terapias, sí. y bueno, ahora el fútbol es re interesante sí. pero lo que estamos haciendo y poniendo a disposición de la sociedad es la capacitación de 100, 150 voluntarios uh -huh. que tienen el interés de desarrollarse en interacción con personas y chicos con síndrome de Down, sí. y realmente es muy buena la, la, la oportunidad de, de, de entrenarlos y de capacitarlos y de enseñarles cómo hacerlo. Entonces, pues uh -huh. imagínate que un profe de gimnasia que quiera o o quien sea, una psicóloga o un abogado, uh -huh. hay de todo. Hay de todo. En, en, en, tenemos de todo. Que <risa> quieran Bonísimo. venir a aprender cómo hacer, un, a, a trabajar en el proyecto, después se va con el conocimiento de cómo eh, interactuar con una persona con síndrome. Yo, yo trabajo todo este el día importante. con mi hija uh -huh. y la maestra del aula, con mi, mi hija va a un colegio normal, el bauti va al colegio común, sí. y, y esas, esas señas o esas profes saben. Pero el profesor de gimnasia no, uh -huh. o otro profesor no, entonces hoy por Qué hoy. Importante estamos que todos es importante que todo, a poquito. Se va contagiando no, a poquito, ¿no? ¿no? exactamente. Empatizando, empatizando con, con, con el, con el síndrome de Down y, y, y con, la con, el síndrome de Down, con la discapacidad, con la diversidad, uh -huh. ¿no? Con, sí. con que un chico eh, aprenda y se divierta o, o, o se o capacite o de una manera diferente. Entonces. Sí. Bueno, para nosotros el proyecto, estamos felices de que haya llegado, yo como parte de Adom, como papá de Adom, eh, para nosotros es un, es un digamos un ariete muy grande, nuevo, que nos va a dar la oportunidad de, de, de, de encontrar eh, gente, encontrar chicos, encontrar papás, encontrar familias, ayudar familias, Hay un montón de familias que van a las terapias... Van al colegio, vuelven a casa y no tienen un ámbito en donde se encuentren con sus pares, lo que claro. es un grupo de pertenencia. Sí, que importante el deporte en, en lo social, ¿no? Los chicos más allá de, de ir a jugar y hacer actividad física, se hacen amigos, eso total, es lo lindo que total, tiene, total, ¿no? Mi hija no tiene ni la menor idea ni interés de jugar al fútbol, <risa> es lo más mínimo. Ahora está copada, que va a ir y va a estar con chicos chico, y van a conocer chicos nuevos y, y de vuelta, sí, es vos. compañera de sus compañeros del colegio y sí. está copada. Pero después un rato en el día también se junta con chicos, con chinos, no, no, claro, claro. digamos, no lo, no lo dramatizamos al tema. Claro. Realmente juntarse es, es algo que, que les ayudó un montón, ¿no? Totalmente. Y buenísimo que entre ellos se acompañen, ¿no? Por supuesto que sí. Es. Juan, ¿y estas capacitaciones que decías, en qué van, en qué consisten puntualmente, por si alguien las quiere tomar, se si quiere sumar, cómo son? A ver, los, los coordinadores hay hay hay un coordinador general que es Gonzalo, hay coordinador deportivo, hay coordinador de tres de los tres niveles de, de fútbol que hay. Hay, hay ah, más que niveles son es la, la, las edades, el rango está Ajá. de tres añitos a nueve de 10 a 14 y de 15 en adelante. Son los tres grupos, cada, cada grupo tiene su coordinador uh -huh. y el coordinador es el que arma la clase antes, les le la muestra a todos los voluntarios uh -huh. y a cada voluntario le, le asigna una, una, tarea. una tarea que tiene que hacer. Perfecto. Lo que, lo que nosotros vimos es que esta este estructura, este proyecto, tenía un nivel de, de, digamos, de etapas a cumplir y, y, y, y manuales de procedimiento casi todo lo que nosotros tenemos que hacer está escrito y está de alguna manera <risa> diagramado, eh, diagramado y, se, y puede ser leído y puede ser... Este, Exactamente. Eh, aprendido, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese voluntario que venga se va a llevar una flor de capacitación. Sí, bueno. En el camino que vaya haciendo esto con nuestros hijos se va a llevar una flor de capacitación. Entonces, tenemos técnicos de fútbol, tenemos psicólogos, tenemos un montón de, de profesionales que van a ayudar a que el proyecto esté contenido y se vaya desarrollando. Muy importante para nuestros hijos, pero más importante te diré que para los voluntarios Eso, y para los, la sociedad los, en general. patas ¿no? fuertes del, del proyecto es tanto los alumnos, que son los protagonistas, pero Puro. necesitamos sí o sí el actor secundario, que son los, los voluntarios, claro, que es algo que necesitamos sí, o sí Nosotros como asociación decimos que, que trabajamos para la vida adulta independiente. Sí. ¿no? Uh -huh. Nuestros hijos se están formando todo el tiempo para la vida adulta independiente. Claro. Y tiene que ver mucho con nuestros hijos, no muchísimo. Uh -huh. Pero mucho tiene que ver con la sociedad. Uh -huh. Entonces, en la medida en la que preparemos una sociedad que esté adaptada para recibirlos, es mucho más probable que pase. Uh -huh. Seguro que sí. Las posibilidades que hemos tenido de verlos en otros lugares del mundo Tiene que ver con el chico, pero tiene que ver mucho con la sociedad Si la sociedad entiende cómo vincularse sí. Va a funcionar Estamos armando a las personas que van a ayudar a vincular ¿eh? Entonces... Imagínate que a través del fútbol es, es redondo para todos. Totalmente, Exacto. obvio. Sin sin no. es que no. Hacerlo Exacto. jugando a la, a la pelota, o sea... Es... Y hoy por hoy, ¿cómo se vive la inclusión en los clubes? Por ejemplo, ¿ustedes, tanto con tu hija como con tu nene, habían tenido la oportunidad de acercarlos quizás a algún deporte? Eh... No, nosotros tuvimos las gracias a Dios, estaba los cuyos, así que Bauti bien, también va a claro. los cuyos. Ah, aparte, jugaban los cuyos. Pero que... Que vaya un club de fútbol es difícil. Ya. Más claro. fútbol que con la cantidad de, de sí, sí. chicos que hay. Claro, y la, en definitiva no tenían su espacio. difícil. Mi hija juega al hockey en oh, los tordos bien. desde hace un par de años. Y la verdad que va, corre, está con las amigas, llega, se mata de risa, la pasa bárbaro. Bien. Pero difícilmente puede hacer un deporte en el que ella evolucione para formar parte del uh -huh. equipo. Porque nada, la motricidad que requiere por ahí el hockey la va dejando un poquito atrás. Y la competitividad. La claro. competitividad, digamos, los equipos. Entonces, Pero el club la ¿El recibe club? como una, sí. como una chica Olvidate. más y ella tiene a sus amigas, su equipo está buenísimo. Hoy los clubes tienen una empatía fenomenal. Bueno, sí, cantar, este proyecto lo estamos sacando adelante gracias a que el Liceo nos ha dado, el Liceo Racky Club, nos dio, y de paso lo contamos en Boedo y Viete, mm. nos dio el espacio. Ah, nos vale, dio a entrenar la ahí? Ahí entrenamos. Ah, muy bien. Con una cantina divina para los papás, claro. con un, unas canchas de primerísimo nivel, de estacionamiento. Club, sí. Entonces, imagínate cómo los clubes entienden uh -huh. de que parte de que los chicos estén incluidos en la sociedad genera una mejor sociedad, sí. genera una sociedad mucho bien. más empática, mucho más, digamos, eh, Blanda en cuanto a las posibilidades de, de, de adaptarse, a que no todos aprendemos de la misma manera, no todos tenemos las mismas necesidades. Y, y nos, da, nos da mucha alegría nosotros ponerlo a disposición. ¿no? Uh -huh. y, nada, Tenemos un flor de proyecto, acá el Gonzalo está, lo está armando. Hace mucho que lo estamos trabajando y, y nada, seguro que va a estar espectacular. Sin duda. Se viene, se viene muy lindo el proyecto. Sí, sí. Bueno, en principio, les pregunto para la gente que, que, que está enganchada con la nota y que quiere saber. ¿Cómo puedo hacer para anotarme? Si quiero ser voluntario, por un lado, ¿y cómo puedo hacer para anotarme como familia? Quizás, bueno, tengo un nene y una nena con síndrome de Down, quiero que vayas a jugar al fútbol con empate, ¿a dónde se pueden contactar? ¿Cómo se pueden anotar, inscribirse? Bien, todo por internet. Muy bien. La página de empate. Ahí eh, la estamos viendo, mirá. Exactamente, Excelente. está la solicitud. Excelente, empate Excelente. Mendoza, así los van a encontrar. Te dejan un mensajito privado. Hay un no sé link, ese. ese link te lleva directamente a una... Un formulario. Ah, un formulario Bien. de Google uh -huh. tanto para voluntario como para alumno Perfecto. eso nos llega a nosotros y ahí estamos, los estamos llamando para... Ah de Excelente. toda la información Mira. que necesitas. Ahí estamos viendo toda la información en pantalla, los buscan como Empate Mendoza y este evento del viernes, que quiero que, que la convocatoria quede a cargo de ustedes, la invitación si les parece para todos los que nos están viendo. Sí, bueno, nada, este viernes en el Liceo a las 5 empiezan uh -huh. formalmente, digamos, vamos a hacer una presentación, iniciación del proyecto. Arranque de temporada. Eh, arranque de temporada. Viene el presidente de Córdoba, la Fundación. el presidente de Córdoba. Este, y, y nada, queremos, yo quiero queremos agradecer a todos todos los que se han sumado a la campaña de difusión, porque desde Ruggeri hasta Enzo Pérez, pasamos claro. con todos los chicos Ay, no, de, los vimos, de, Puebla, de bueno, ha bueno ha estado buenísimo y la gente se engancha, la gente sí. se recontra engancha, el voluntario queremos que se enganche, queremos que se enganche el papá la mamá, el papá y la mamá Van a, ser, eh, van a estar en de, de la reja para afuera. Eh, uh -huh. No van a participar, o sea, no, van a claro, tener un buen claro, es entrenamiento de, de fútbol. Esto este es, es para es un entrenamiento, es súper es riguroso, es, es deporte, digamos... Mm -hmm. de, con todo de, lo que implica, ¿no? Con, con todo lo que implica. Se exige como cualquier futbolista claro. y la, el techo lo ponen ellos. La meta bueno. la ponen ellos nosotros exigimos a que ellos puedan... Los entrenamientos, es un tema interesante, los entrenamientos son miércoles y viernes uh -huh. de 5 a 6. Bien. Empiezan a las 5 y terminan a las 6. Cumpliendo horario, o sea Igual. que hay unos minutos antes, bien. unos minutos después. El club tiene estacionamiento, tiene cantina, todo perfecto. Van a, Les vamos a dar camisetas. Bien. A ver, es un proyecto muy, muy lindo, muy bien estructurado. Te digo que la UEFA, la UEFA de la, de la que organiza la Champions, sí, claro. haya, le haya dado a este, a esta fundación. Sí, porque tiene sustento. Sustento, y lo haya, lo haya, lo haya potenciado, sí. bueno, quiere decir que el proyecto está muy muy bien. Exacto. Entonces, bueno, sí. los invitamos a los papás a que se enganchen, a los chicos, a los voluntarios, que creo que va a ser lo más rico que tenemos. Por supuesto, Por supuesto. Bueno, el aplauso claro que sí. para ustedes, porque la verdad que se el trabajo. Gracias. La inclusión, inclusión en el deporte. Así que familias, anímense, lleven a sus chicos a divertirse, a pasar un buen momento. Y voluntarios, una hermosa también, oportunidad. Para colaborar. Para, para colaborar, sin duda. Gracias, gracias un por bien, gracias. Gracias acá, Que sea por... con todos los Gracias. Los gracias.